Eh, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Eh, me sorprende la abstención de vos. Yo pensaba que iban a votar en contra, eh, nítida y abiertamente. Eh, para nosotros es que las vidas humanas están por encima de todo, y esa gente que intenta cruzar la, la frontera eh, viene desesperada por la situación económica que se vive en sus países de guerra y que se va, bien, se va empeorando en función que de la pandemia y de la crisis climática que va llegando y que afecta a, a, a la desigualdad. Y, bueno, nosotros, como ponemos la vida por encima de todo, pues eh, vamos a votar a favor de esta moción. La verdad es que me sorprende, insisto, que se haya abstenido usted. Sí, sí, sí.